Soy Emilio Márquez y os saludo desde el patio familiar de Corte Andaluz, que espero que os resulte bonito. Quiero compartir un vídeo sobre marca personal y redes sociales. Muy, hay una buena forma de potenciarla. Eh, lo primero, eh, tengamos una foto actualizada y de alta calidad. Lo más seria posible si vamos a tener un perfil marcadamente profesional. Y de hecho no nos cortemos en llamar a un fotógrafo profesional porque de verdad nuestras fotografías de avatar eh, realmente importan. Que sean de alta calidad y que sean serias y muy bien hechas. En Twitter e Instagram utilicemos y aprovechémonos del tiempo real. Vamos a un congreso, vamos a un evento, cambiamos la bio de nuestro Twitter o Instagram precisamente si vamos a un congreso una temática de e-commerce, me encanta el e-commerce. Eh, organiza un congreso de SEO como organiza la semana pasada. I love SEO. O sea, aprovechemos el tiempo real de Instagram y Twitter, cambiando eh, nuestro perfil, nuestro avío precisamente en esas redes sociales, porque el tiempo real vale oro y más en esos congresos donde la gente investiga tu perfil, ve que tienes relación justamente con la temática. ...y gana seguidores... ...con lo cual... ...por esa parte... ...absolutamente... ...perfecto... Eh, ...hay que plantearse que... ...la mezcla entre online y offline... ...es importantísima... ...yo intento... ...llevar... ...del offline... ...a mis perfiles en redes sociales... ...o sea... ...voy a dar una charla... ...doy una clase... Eh, daros de alta en mis perfiles y seguimos la conversación después de vernos y conocernos en persona. Y el contrario, eh, me conocéis del mundo online, vamos a vernos en esa conferencia, esa charla que voy a dar en una ciudad y nos desvirtualizamos, con lo cual llevo gente del offline al online y del online al offline, creando un pequeño eh, círculo virtuoso. Y como último truco, eh, mantengamos un nivel constante de contenido de alta calidad, mantengamos tengamos la conversación, abramos debates en distintas redes, especialmente LinkedIn está teniendo una difusión, viralidad y un engagement últimamente increíbles y a partir de ahí continuemos la conversación, lanzamos y continuamos charlando, charlando y eso crea mucha visibilidad, mucha viralidad y muchos impactos, como os recomiendo especialmente en LinkedIn, aunque también en todas las redes sociales. Pero acostumbremos a quienes nos leen a que tenemos un ritmo constante, tanto en el tiempo como en la calidad de esos contenidos. Y espero que eh, estos consejos para mantener marca personal y redes sociales os hayan interesado, que a mí personalmente es un tema que me apasiona. Y a los alumnos que me veáis, espero que os haya gustado este vídeo, que os lo dedico a vosotros, porque en, justo en vosotros estaba yo pensando. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.